El eh, primer paso o, o paso previo sería eh, solicitar el alta para poder eh, depositar los documentos. Una vez que tenemos esta autorización, eh, nos podemos autentificar eh, como PDI con el UBUS, es decir, el usuario virtual de la Universidad de Sevilla. Para comenzar un envío, hacemos clic en la opción envíos. Nos aparece una pantalla eh, y hacemos clic en la opción Comenzar un nuevo envío. Lo primero que nos pide el sistema es que seleccionemos la colección a la que enviaremos el documento. La seleccionamos y hacemos clic en el Siguiente. En este momento nos aparece el flujo de trabajo que seguiremos hasta completar nuestro envío al repositorio. El primer paso sería describir el documento. Aquí hay una serie de campos que son obligatorios. Como por ejemplo, el autor, el título, el tipo de documento, el departamento, la fecha, el idioma. Una vez que hemos complementado nuestros datos, hacemos clic en siguiente. En este caso, en, la, en el icono de escribir, lo que tenemos que incluir son los datos de la fuente. vemos el título de la revista, el ISSN, si costa de embargo o no, incluso alguna información para el validador del repositorio. Una vez que hemos rellenado los datos, hacemos clic en Siguiente. En este momento, estamos en el paso en el que subimos el fichero o documento en cuestión. Para ello, hacemos clic en Examinar y subiremos nuestro documento en PDF. Una vez que está ya subido, hacemos clic en siguiente. En este momento se nos activa la, el flujo de trabajo, la opción de revisar el envío. Si hubiera algún campo incorrecto, podríamos corregirlo haciendo clic en las casillas correspondientes. Además en todo momento, podremos ir hacia atrás y hacia adelante los distintos flujos de trabajo o pasos. Además, también es importante señalar que si le damos a la opción guardar-salir, podremos salir del sistema, pero todos los datos que hayamos introducido se quedarán guardados y podremos retomarlos en otro momento. Una vez que hemos subido nuestro fichero y no hay ningún tipo de error, hacemos clic en siguiente. Revisamos, hacemos clic en siguiente y ya nos da la opción de la licencia. ¿Mm? Seleccionaríamos el tipo de licencia. Eh, tendríamos que responder a estas preguntas. Eh, si tenemos alguna duda, podemos contactar con el, los encargados del repositorio a través de correo electrónico. Una vez que hemos escogido el tipo de licencia, hacemos clic en Siguiente. Bueno, y aquí eh, él nos, eh, nos pide eh, el, eh, la licencia de distribución. Entonces, debemos eh, bueno, de leer esa información. Si tenemos cualquier duda, podemos contactar con el equipo de gestión del virus, que es irus.us.es. En el momento que eh, hagamos eh, clic a la opción Conceder licencia, se nos activará eh, la, el, la casilla completar el proceso, vamos a hacerlo, conceder licencia, completar el envío y aquí tenemos nuestro envío completado.